El IBEX ha cerrado con caídas superiores al 1,2% y en los 8.275 puntos en una jornada en la que Inditex e Indra han sido las protagonistas. Por un lado, la matriz de Zara ha presentado unas cuentas de récord en el tercer trimestre. Pese a ello, ha sido el penúltimo valor del selectivo con caídas superiores al 5%. Por otro lado, Indra se ha hundido más de un 11% después de que Alba saliera de su capital social al vender sus acciones a Sapa. Todo ello en el día en el que se ha dado a conocer la inflación de España, en noviembre, que ha escalado al 5,5%. ...la más alta desde 1992... ...en el resto de parques europeos... ...han cerrado con ligeras subidas... ...y con un ojo puesto en las conclusiones... ...de la Reserva Federal... ...que se darán a conocer a partir de las 8 de la tarde hora española... ...sobre la mesa la aceleración de su tapering ...que podría terminar en marzo o incluso en febrero... ...según algunos analistas... ...precisamente al otro lado del Atlántico... ...esperan la comparecencia de Jerome Powell... ...el presidente del Banco Central Americano... ...en rojo y con el Nasdaq como el índice que más cae.